está pasando en Haití actualmente 4.700.000 haitianos apenas se están comiendo una vez al día que vengan todos para acá entonces esa generosidad de Yaryan, que Aquí vengan todos todo para todo. acá tiene que estar avalada primero por el pueblo dominicano y en el sentido de la carga que significa a la fecha la solidaridad que ha tenido el pueblo dominicano con el vecino Territorio de Haití. Es verdad. ¿Te gustó ahí, amado? Territorio sí, sí hemos sido ahí. muy perfecto. ¿Por qué? Porque por primera vez escuchamos a un norteamericano dar puntos de partida y solicitará a las naciones más comprometidas con Haití. Primero porque la devastaron en su origen. Y desde entonces han vivido de la riqueza de Haití sin retribución alguna, y han dejado a Haití a su suerte, solo con República Dominicana. Y es la declaraciones de la embajadora que pide la solidaridad internacional para buscar una salida a Haití. Y usted sabe qué significa eso. Quizás sea uno de los enunciados más importantes para la salud económica, social y de todo lo que usted quiera agregarle, de la República Dominicana, porque solos no podríamos, no tendríamos capacidad, más allá de la que tolerantemente hemos tenido, para soportar hasta la sustitución de normas del 80-20 por 20-80. Y eso me refiero a que la constitución y la norma laboral dominicana establece que en el territorio de la República Dominicana el derecho al trabajo que aparece en la constitución se va a garantizar en todo el orden para que el dominicano tenga derecho a su libre desarrollo, a trabajar por sí por su familia, que es lo mismo que trabajar por su patria, como así lo dijera Juan Pablo Duarte en uno de sus mensajes a la nación dominicana en aquel momento. Y que hoy... Ya no tiene vigencia eso. Y que hoy... Eso no... bueno, ¿Lo dijo Juan Pablo Duarte? di hombre, su... Porque ya lo ya hemos... Lo dijo por una sociedad de hace 200 años. Y lo... Tú no te puedes quedar paralizado en el tiempo. Es ¿eh? cierto, Pero porque aplica, nosotros aplica, hemos abandonado. Y, y él es tiene razón, porque Haitian, los dominicanos los hemos abandonado. es cierto abandonado. Que, que haya un, a, países que tengan la culpa de lo que pasa en Haití. Lo que pasa en Haití lo tienen la culpa los haitianos. Obviamente. 40 años de dictadura, 30 años de dictadura, saqueo, robo, falta de institucionalidad. Eso no se lo llevó nadie a nadie. ellos, es culpa de ellos. Nadie. Igual que lo que pasa aquí en República Dominicana es culpa de nosotros. Duramos 20 años con partidos de izquierda diciendo que el imperialismo, que el imperialismo. Lo de aquí, nosotros somos el fruto de nuestras acciones internas en República Dominicana. Ese relajo que hemos tenido y eso mismo está pasando en Haití, que han sido incapaces de autogobernarse. De vaina de estar buscando gente y de estar buscando ayuda, son ellos los que se han metido en el hoyo donde se encuentran entonces andar buscando, pidiendo y buscando ayuda y buscando vaina, son ellos si no se educan de la manera que tienen que educarse si no tienen conciencia de lo que significa ser un demócrata, de lo que significa ser democracia, no hay manera de que el mundo entero se lo eche arriba que hagan algo con esa vaina y lo que hagan. Sí, Sócrates, sí, Sócrates, no... pero viendo la historia. Entonces. ¿Viendo la qué? La historia. Entonces, con esa sí, realidad. La victoria, cuando ellos se libraron en 1804, que terminó la colonización, ellos estaban en muchas mejores condiciones que nosotros. Era la, Después, hay, la no hay parte ningún, rica. Ni, no hay ningún país que lo haya intervenido a ellos, y mira dónde están ellos ahora. Y ellos incluso intervinieron a la No No, Bueno, intervinieron a nosotros, Cinco entonces veces. culpa de ellos. Entonces, en ese relato, y tomando en cuenta la ausencia de políticas reales frente a Haití, como país que le afecta una carga, eh, eh, una carga que, que todavía no conocemos, la, el daño que se nos causa como nación para poder desarrollar políticas internas que vayan en beneficio de los dominicanos, hoy día tenemos que hacer planificación prácticamente con dos naciones y los dominicanos no obstante consciente de esto no hemos olvidado de esa situación que puede desatarse hacia la frontera y cruce directo hacia república dominicana pues hoy estamos sufriendo que en el 2017 un informe llamada de la ¿Eh? tenemos una llamada, ¿Tengo ¿Tengo llamada? Una llamada. Buenos días. O, ojalá que sea para el tema. en el informe. Sí. A los pues, pues, buenos. A no para saludarlo. A todos estos humildes eh, comunicadores de la ciudad de San Francisco Marcoso. de Macorís. Y aquí Vega. de La Vega. De ah, de La Vega, qué bueno. Sí. Gracias. Todos los días yo miro el programa. Gracias. Todos los días. Muchas gracias. Un poco indignado de ayer cuando vi que un los sacaban como compresión sí. también lo que le hicieron al procurador de la corte de ahí. Sí. Yo okay. nunca no he estado de acuerdo con las cosas malas a las mujeres, pero ya se está viendo que cualquier vecino llama a un sitio porque una pareja tenga un inconveniente y tengan que sacar a una persona que lo que hace es un servicio así de esa forma. Estaba un poco indignado y estaba Seguí. esperando la hora para llamarlo a ustedes. Muy bien. Yo que ustedes me entiendan. Sí, sí. Me entiendan. A ustedes siempre le doy seguimiento. Y felicito a esa bella y hermosa joven que está con ustedes porque es la princesa Así de mi sí. grupo. Así es. Bueno, la me, la sí. mejor adquisición que ha tenido este sí. programa sí. en toda su historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias desde La sí. Vega. No me, me va a provocar. No, todos. no sí, sí. sí. Ciudad, Muchas gracias. Ciudad culta y olímpica de La Vega. Entonces, sí. Gracias al amigo. Gracias al amigo. Que quedaste en el informe del grupo. Sí. Sí, sí, Y ese informe reciente nos coloca entonces, después que habíamos recibido de la OMS, el premio de erradicación de la malaria en República Dominicana, pues resulta que, búsquenlo, hay un informe de una periodista dominicana, que la malaria, enfermedad esta que se suponía erradicada en República Dominicana, hoy tiene 900 casos registrados, y en el informe que hace esta joven, esta periodista. Solo en los tres brazos. En un radio de 400 casas. Hay 400 casos. Predominantemente. Me ahí? ¿Eh? Me ahí ya? En predominantemente de familias haitianas ilegales en la República Dominicana. <tose> La migración, la inmigración, la entrada de inmigrantes de forma irregular deja no visibilizado el problema y que hoy lo tenemos que cargar como un problema de salud en la República Dominicana por no poner los correctivos en frontera. Pero es lo que decía Fulvio, el reporte que hay de que alrededor de 4.500.000 de personas haitianos, come, pero come cada dos días 700, 4, 700, más de 4 millones y medio pues eso para mí resulta claro. una Hay presión bien. directa que genera ese problema en Haití hacia República Dominicana y que no lo estamos observando y muchos y muchos desvían el tema calificándonos de xenofóbicos y racistas y no entendiendo que la República Dominicana Dentro de su política sí, pero... Debe de ejercerla Como un estado, no como una colonia ¿Tú sabes Y cuál esa es? es nuestra preocupación ¿Tú sabes cuál es? Pero el, hay xenófobos tú sabes aquí bueno Sí, pero muchos. Hay muchos. Pero como yo no me pero pongo esa sabes, camisa. Tú sabes cuál es el gran problema del dominicano: que nosotros hemos creado nuestra sociología sobre la base de que la carga se arregle en el camino. Obvio. Y eso es una vaina que nos sigue derribando. Eh, todo el resto de nuestra vida, señores. Lo llevamos en la sangre. Pongamos atención a Haití y esperamos que las autoridades no pierdan porque nos estamos distrayendo en los temas yo. políticos que son tan importantes, pero el tema de la seguridad nacional alimenticia, de. Social de todo y de salud, ahora con el tema de la malaria Francis, que ayer Carolina traía. Industrial. De que la está bueno, no era Carolina, era el, el tema, tema del central. día del programa ayer. De que se estaba manipulando hasta la información del dengue. Sí. Y yo decía que, en la medida que el pueblo no tiene información, le va a recibir desprevenido. Mira, un dato es Francis, que no lo diste, sé que me imagino lo manejas, sí, sí. de la cantidad de militares que han oh, sido. Eh, ah, muerda, sí, o sea, ah No, no, que han sido desplazados desplazado hacia la zona la fronteriza. fronteriza eh, uh, casi 10.000 uh, uh, eh, están allá. Eh, plantea sí, el Ministerio de Defensa conformando un cordón de protección para que no. El ingreso, pues con la crisis que está viviendo Haití, pues para salvaguardar de alguna forma. Y han sido apresados cientos y cientos de haitianos y que narran, leíamos en los diarios a nivel nacional, que narran... Lo que está pasando, eso parte el alma porque hay un aspecto humano. El Tú ser, no va a poder retener la, gente humano, que está tratando de vivir, claro. emigran y buscan mejoría. Eso es una condición natural. Y la, la vida, vida está natural. primero. Claro. Yo estoy de acuerdo con que si ellos pueden que pueda pasar que se esté muriendo de hambre en Haití, pueda pasar para acá. Mira, eh, buscando cómo vida, ¿cómo vamos que nosotros pase. a resolver ese gran problema. Buscamos la vuelta, le buscamos la vuelta. Ah, ¿sí? buscamos ¿Sí? la, no, vuelta. la carga no, se lo mismo se que Estados el camino. Unidos, lo mismo que los mexicanos. Ya y, eh, y sabemos que usted va a ser un un hogar de acogida, se lo vamos a mandar a usted sí, a claro, claro, primeros sí. 15 o 20, whatsapp señores no, no, no, se no se mueran de hambre los haitianos que son vamos a ver lo que dice nuestro iniciamos con Amigos. Gismeli Gismeli que está muy activa mira ah, la mi chica que estuvo de mía, cumpleaños mía, ayer bueno vamos... y nosotros no llegamos muchísimo a Haití tipo llora, a Puerto Rico oye, eso no, es una manera están sujetos a las reglas de allá y saben que van Ilegalmente. La historia de la humanidad está llena de migración. Por sí, más que le curamos buscar sí. la vuelta, la gente bueno, va eso, claro, WhatsApp, WhatsApp, pero, la vida. Pero, a buscar. No hay WhatsApp, que establecer condiciones, no hay que establecer la Vamos, Carolina. a Eso, los, vamos los ponerle mundo industrial. eso ya, no ya. es un derecho ya sin ya. Base, Vamos sin base. a abrir el WhatsApp. es el derecho de ellos. Vamos a ver, no abrir el WhatsApp. De mañana,